El pasado sábado la Virgen del Montesino se vestió con sus mejores galas para celebrar las fiestas patronales de Coveta en honor a la Virgen. En primer lugar, felicitarnos todos por la, la festividad que celebramos hoy en la Virgen del Montesino, patrona de nuestro pueblo de Coveta. Eh, como veis, eh, ya estamos de fiesta, <ríe> la voz me lo delata, eh, el entorno una vez más no me cansaré de repetirlo, es una, un entorno natural de una belleza extrema de los muchos que tiene nuestra comarca y el Alto Tajo, pero creo que el Montesino, estoy obligado a reconocer que es uno de los más bonitos. Aquí, desde niños, yo recuerdo, veníamos en caballerías eh, desde el pueblo andando, este año hemos vuelto ...a retomar esa costumbre... ...de tal manera que casi el 50%... ...de las personas que hemos llegado aquí... ...hoy han llegado andando... ...con disfraces, con gigantes cabezudos... ...la ronda... ...que es una ronda bastante... ...recuperada también con... ...las canciones de tradiciones antiguas... ...tocadas por hijos del pueblo... ...y algunos de fuera también... ...pues... Mmm, ...ocupan... ...espacios importantes de baile... ...de jotas y eso pues realmente es un homenaje a nuestros mayores y que los jóvenes, que ya os puedo decir que este año había un 50%, si anoche nos juntamos en la plaza 150 personas a cenar, la mitad eran jóvenes, con lo cual esa es la gran alegría de que Coveta y nuestra comarca sigue teniendo futuro.